pues yo encontró la curva, cuando él salió de la curva se tocó para ir y cuando no pudo andar ese falla, porque yo parado, no sé. Cuando cayó en el muro, con el impacto vino uno, de no sé. ¿Tú venías en el motor o en el carro? No, no, yo venía en el motor. ¿Ustedes iban a una velocidad prudente o iban? No, nosotros íbamos los muertos, íbamos no, no, a una velocidad prudente. No, no, no, ¿Cuántas personas iban en el motor? Yo creo que en el de ellos iban cuatro, pero en el mío, el iba yo y este muchacho. Creo yo, creo. O sea, iban dos motores, dos motores eh, paralelos, ¿verdad? Un chinchimo antiguo que yo iba en ellos. Entonces era. tú me dices que el carro venía a venía Un venía exceso de velocidad. Venía a Demasiado. Entonces, al volar en la curva, sí. dices. Cuando él salió de la curva, que el otro de cogerla se fue para... para Chocó en el de tierra y el carro... No, Dios no chocó O sea, cuando chocó allá en España Por qué ellos, por qué ellos Ay, manito mío Ay, manito mío Doble, estoy Ay, manito mío Yo creo el Dios que Te pague Ni con la ni con la vida para Ay, millón de dólares ¿Cómo se llama? Eh, él mismo ya you know. so. la tenía. Yo iba a cumplir Entonces ¿qué los el chamaco viene de del cuando cae a la de La La La curva el carro no lo pudo dominar, ellos vienen subiendo, me eh, eh, parece que no lo pudo dominar el carro, cuando cae ahí, a la curva, ellos vienen subiendo, y le dio de allá para acá, estaba en aquel lado, y llegó gente. ¿Usted vio cuando el vehículo impactó? Sí, él le dio ahí. ¿A ese ahí. muro? Él le dio algo a la gente ahí en la calle, lo guay ahí. Pues yo la curva, cuando salió de la curva se tocó para el agua y cuando no pudo andar ese para allá, porque yo para la, no de sé. Cuando cayó en el muro, con el impacto vino uno de nosotros. ¿Tú venías en el motor o en el, en el carro? No, no, yo vino en el motor. ustedes iban a una velocidad prudente o iban? no, no sé.